la intención de la unión de comerciantes de principio por asuntos de falta de información podríamos decir por parte de los convocantes eh, la gran mayoría del comercio eh, presionando a los dirigentes se convocó a una asamblea porque realmente no tenían información a nivel de comunicación para la institución apoyar o no el llamado a paro ciertamente que se aprobó el miércoles eh, se hizo llamado a que previendo de que fue un día lunes que prácticamente la abuela iba a iniciar el viernes a partir de las 6 de la tarde porque la, la, las operaciones empresariales in, eh, finalizan prácticamente el viernes a las 6 entonces ya vamos a tener prácticamente el, el sábado como que no se trabaja gran cosa se un par de horas el domingo día de fiesta y el lunes entonces la paralización entonces, previendo eso que los convocantes no se percataron de la situación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 eh, han ofrecido, ofrecido y prácticamente la población no ha percibido ningún tipo de reivindicación de importancia para la población. Por tal manera nosotros en otra oportunidad eh, creo que habiendo un enlace de comunicación el comercio ponderando y apoyando las iniciativas de la población que van en beneficio no solamente del comercio sino en sentido general Creo que el gobierno debe, debe ponderar, debe revisar el formato y la actitud que está llevando a efecto a nivel nacional. Hay muchas necesidades sentidas por la población que el Estado Dominicano debe prestarle las más debidas atenciones y hacer realidad las exigencias que el pueblo ha venido pidiéndolo o exigiéndole a la parte del gobierno actual para que se pueda hacer lo que el pueblo está, estamos pidiendo. Y más, otra zona, más otra zona, que ha sido totalmente abandonada, muy poca o ninguna de las inver de, de inversiones se ha hecho en nuestra zona de la provincia de Duarte.